Mirá, vino Paulina, la responsable de que yo esté sentada acá. Porque Paulina dijo, ¡ay, ni, ni, ni, ni, Dijo Paulina. <risa> Entonces, como Paulina, después de que yo, este, por carácter transitivo, le dije, Bueno, si no te gusta, te devuelvo la plata. ¡Qué gracioso! Esas cosas tan provocativas que tiene Silvia Freire, para ver cómo el otro reacciona. Bueno. En realidad, eh, hay algo que, que está bueno que vayan entendiendo, aprendiendo, que tiene que ver con eso, con, con que muchas de las cosas que hago y digo son para ver cómo el otro reacciona. Entonces cuando Paulina, eh, con una energía de yo me anoté por eso, porque a mí Marisol me dijo, cuando la energía es esa, eh, y aparece el ego ahí, eh, según mi oído. Eh, quiero saber si está escuchando bien porque estoy con auriculares nuevos. Así que Patricia, ¿me haces que sí? ¿Se está escuchando bien? Perfecto, gracias. Este, entonces, cuando yo veo que, que Paulina dice, eh, primero que nombra a alguien, y que con, con ese tono de, bueno, yo me anoté porque era jueves, y porque a mí Marisol me dijo que era jueves. Bueno, está bien, si te anotaste porque era jueves. Con todo lo que tiene el curso, además. Y yo te acabo de decir que si querés me mandás un video con, eh, contándome cómo, cómo van a ser acá, las que levante la mano, le voy a dar eh, micrófono y me va a contar. De la misma manera que la que no está en la reunión y que no está en la reunión hoy, me grabó un video diciéndome, bueno, yo no estuve en la reunión, a mí, a las compañeras que están acá, a los compañeros. Eh, yo quiero preguntar acerca del cuestionario 2, que mandaste la pregunta número 4, que tiene que ver con qué, o la propuesta número 4, yo me sentí identificada cuando Marina dijo que ok, eso me graban un videito, lo ponemos en el grupo, yo contesto, lo puedo contestar incluso en la próxima sala de Zoom para que también quede grabado y que lo pueda ver la persona que no pudo entrar en horario. Miles de alternativas que con buena onda las vamos a ir subsanando. Cuando yo terminé de mandarle ese mensaje que adrede, yo tengo cuatro celulares, o sea que yo puedo seguir jugando, pero sin que se vea que estoy en línea, entonces me voy a jugar a otro lado, y para Paulina desaparezco de la escena, ellos abandonan nuestra historia aquí, y entonces le saco la lengua a Paulina y le digo, bueno, si querés que la verdad es el y, la... mm. <risa> y, este, y me voy. Y entonces eh, me quedo observando, ahí te doy micrófono Paulina, observando la reacción de Paulina, porque a mí me importa muchísimo cuando arranca un debate así, como fue con otra persona eh, cuyo nombre en este instante, no recuerdo, y creo que era Ana. Ana, nombre compuesto, pero yo le decía solamente Ana. Creo que era Ana, Ana, Ana María. Bueno, me dirán ustedes, con una también... Creo que sí, Ana María en coche no sé. Así como medio una pulseada, ¿no? De que... No sé qué, no sé qué, a la que también la jodí, diciéndole, bueno, y si no cualquier cosita te devolvemos el dinero, que era... <risa> Ya tienen que saber, cuando les contesto, así ya me quemé, ya tengo que buscar otra respuesta, Porque cuando yo contesto esto, ya tienen que saber que las estoy cargando mal. ya o sea, Este grupo se avivó de eso. Les permito que sean buenas compañeras, compañeros, y que cuando vean a alguien que no sabe, y yo le contesto, bueno, si, no, que, si querés, mi amor, te devolvemos el dinero. Es solo un ejemplo. Pueden intervenir diciendo, mira, lo que está haciendo Silvia ahora es... Que brindándote un choque consciente porque mandaste al frente a Marisol porque dijiste si no es como yo quiero no si no es los jueves entonces no en lugar de le busquemos la vuelta en lugar de uy qué pena me lo voy a perder me quiero morir no te puedo creer ay Dios mío por favor de vos y tu creatividad que se te ocurra algo ok esa es otro, otra reacción que es a la que invito ¿Por qué? porque quiero que ejerciten esa reacción con sus eh, amigos, familiares, parejas. Quiero que ejerciten otra reacción que no sea ir a la yugular del otro diciendo ¡Ey, ey, ey, ey. ¡Ah, no! A mí me dijo, ¡Ah, no! Entonces así, ¿sabes qué? Entonces corto mano, corto fiel. Eh, esto es lo que estoy tratando de que puedan entender. que lo que a lo Donde los invito es al verdadero juego. Y que esto no es más que un ensayo. Eh, ¿Cuándo lo entendiste, Paulina? ¿Lo pudiste ver? ¿En qué momento? Al ratito. Dije, ah, la nena caprichosa. Dijo, quiero hoy, hoy, lo quiero hoy. Y dije, no. Primero fue decir, hay un error, primero fue eso. Pero a la vez, yo me noté que estaba haciendo como... No, yo lo quiero hoy porque morito hoy, lo quiero hoy, me sirve ahí y no puedo mañana. Pero después dije, no, no, no, no, no es así. Es que aflojá, acomodate, por ahí lo cambiaron y no te enteraste. Y por ahí es mañana porque es mañana y no puedes estar. Y bueno, te lo perdés, qué sé yo. Al seguida! Era muy temprano para seguir escribiendo, además no quería joder, pero lo entendí sí. seguido. Lo que yo recomiendo es que cuando aparecen estas oportunidades de que la que eligieron como maestra está jugando con alguien, retrocedan y vuelvan al punto de partida. ¿Por qué se puso a contestarle a Ana María de la manera en que le contestó? ¿Por qué le contestó a Paulina de la manera en que le contestó? Quiero ir a los mensajes de Paulina. ¿Qué está intentando corregir? El mensaje de Paulina era amenazante. Yo me anoté porque a mí me dijo Marisol, porque si no, yo no me anotaba, ¿ok? ¡Wow! Entonces, si vos eso lo llevas al plano sentimental, si lo llevas a la pareja, vos tenés un problema que se podría evitar eh, solamente con otro envase. Ay, oh, no, no te lo puedo creer, me lo voy a perder, la puta madre. Yo tenía todo preparado porque jueves es el único día que eh, no, miércoles es el único día que podía, y yo ya me había armado, ay, oh, no. Tal cual. Es absolutamente diferente. Absolutamente. Totalmente. Entonces, ¿por qué, para colmo, yo...? Freno más que. Bueno, en realidad siempre la frené, pero hoy tengo que estar más alerta. ¿Por qué? Porque eh, con tanto empoderamiento, este tono de. Oh, no vas a venir, amor! En lugar del. Mira, ¿sabes qué? Si no querés, no vengas. En la puerta de casa tengo una cola de candidatos que se mueren por venir a comer este póster, eh, bebé. Bueno, viste, dale. Si es un chongo, bueno, sí, jugá, ah, olvida, olvídame si puedes. Pero si es tu pareja de toda la vida, viste, metele un tono, ¿qué quiere usted de mí? ¿No? Y ya está, y lo impo más Ok, entonces, eh, siempre que vean que la maestra que hicieron interviene, presten atención, porque si no, yo dejo pasar los mensajes. Esto lo vamos a trabajar en la clase. Ah, lo que dijo, bueno, por él escribo por privado. Le digo, che, flaca, con esto fíjate a ver si no querés pedir eh, una charla personal, porque tendríamos que ir muchísimo más a fondo. Este, qué sé yo, hoy, eh, hoy estaba hablando con una charla personal de una chica que tomó el curso de ese que ofrece Johnny del niño interior de 800 meses o un millón de dólares. Este y esta chica pidió una privada y hablaba de la madre alcohólica, y yo les puedo asegurar que las, los que aquí presentes, que levante la mano en amarillo la, que tuvo, la persona que tuvo madre alcohólica. Eh, les puedo asegurar que tener una madre alcohólica es terrible. Terrible. Natalia te voy a dar eh, micrófono. Madre alcohólica es lo peor. Te di micrófono, eh. A ver. Ahí te doy otra vez. Ahí estás, ahí estás. Bueno. Eh, terrible, Natalia, terrible mi vida, querida. Sí, Morosa. Una cosa, una cosa. ¿Y desde qué edad tuya, mamita? Y de que tengo noción siempre, siempre. me ¿No escuchas? Y de chiquitita. No sé sí. si, anda en ¿lo escuchas? Sí, se escucha, yo te escucho perfecto, no sé. Las demás este, me levantan el dedo, escuchan bien a Natalia, escuchamos bien. Ah. Bueno, eh, oh. Natalia, desde que, te, desde que tenés, eh, recuerdo, tu madre del Sí, sí. Bueno, mi querida. Eh, si vos no atendés a esa criatura, a esa niña sí. que sigue aterrada, temblando en un rincón, sí. tu nena está temblando, aterrada en un rincón, mi querida. Sí. Eh, te digo que si realmente pensás en lo, en lo que estoy diciendo, eh, tendrías que vivir con esa nena, dejarte de hacer todo lo demás, tendrías que irte sí. a vivir con ella. Me traen a la nena, chicas, por favor. Sí, ahora eh, ya la dibujé. en la agenda, si te lo recuerdas. Sí, la dibujé, la tengo la foto en el celular, es como oh. que ahora la empecé a incorporar para ir sanando con ella. Ok, te aseguro Natalia, gracias, que no te exagero cuando te digo que es lo único que tenés que hacer. Oh, eh no, no te exagero, eh vos, algunas personas como sí, soy sí. exagerada, algunas personas pueden pensar que yo chamuyo, ¿viste? y diga, ah, tendría que estar todo el día, no, no, no, yo no te exagero, oh. vos tendrías que estar todo el día con ella, todo el día conectada sí. con ella, todo el día con fotos, mirando fotos de tu nena, recordando que tu nena está viva, oh. y que tu nena está adentro, viva, llorando todavía, y sobre todo la tuya, ¿sabes dónde está? En un rincón temblando de miedo, Natalia Créeme lo que te digo Es que me da cosa cuando la veo en el celular Todavía me cuesta incorporarla y me da cosa Sí, como que me da un poco de sensación rara que no sé Y voy despertando cosas que digo, lo tenía olvidado y ¿Qué tipo otra... de alcoholismo tenía? ¿Qué tipo de alcohólica era tu mamá? ¿Alcohólica agresiva? Era agresiva, al alcohólica de... Ag era, agresiva. era agresiva mi mamá era como que peleaba con ella, si le hacías algo ya se acordaba y entonces peleaba con todos los vecinos. A mí me da vergüenza siempre con mis amigos, tuve un intento de suicidio a los 16 porque me da tanta vergüenza que mis amigos vieran que mi mamá era alcohólica, entonces eh, hasta ahora me da como cosas pero antes me enojaba con ella cuando la veía así. Ahora no, ahora como que con la carta del perdón y bueno, aceptar de que ella lo hace porque no, no tiene otra forma de, de manejar la situación. Antes la veía como enojada, ahora no, la, con compasión. y ¿Ella bueno, sigue bueno. bebiendo hoy? ¿Hoy sigue siendo alcohólica tu sigue mamá tomando. hoy en día? Sí, sigue tomando, pero ya es como que lo hace como vive sola nosotros, yo sé cuando que está alcohólica porque me manda mensajes y esas cosas, pero ya la manejo de otra situación que antes no lo podía controlar, me enojaba todas esas cosas. Y ahora con el curso eh, de milagros lo tomo de otra forma. Está bien, mi amor querida. Uh. Oíme. A mí me encanta todo lo que el adulto está haciendo. Yo felicito uh. a las personas que están acá en este camino. Eh, porque me parece muy esmerado el trabajo que está ah. haciendo cada uno de los que están acá, ¿eh? de los que ah, hacen sí. el curso de milagros. Me parece muy esmerado y, y la verdad que nos felicito a todos los que insistimos y somos consecuentes y hacemos la novena y hacemos la cuarentena y hacemos el curso de milagros. Sí, sí. Y le damos, le damos, le damos. La verdad nos felicito. Pero miren, este yo presiento que hay cosas que entiende más rápido el adulto que el niño. Uh. A pesar de que el niño tiene una facilidad enorme para... se levanta y sigue, uh. el niño tiene una facilidad enorme para olvidar y sigue. Sin embargo, lo que entró al horno en un molde y tomó una forma conserva esa forma a menos que uno haga un trabajo duro delijado fuerte que duele de martillazo para romper la, la pieza te, te pusiste tres brazos hay que romper uno Un trabajo doloroso, esmerado, consecuente, eh, sostenido. Entonces eh, el adulto dice, bueno, no, no, por suerte yo la veo a mi mamá, eso es maravilloso, Vos, tu adulto, gracias al curso del milagro, las cartas del perdón, tu adulto logró tener empatía con esa mina, esa señora, que hoy es casi tu igual, ¿no? Este, ¿Qué edad tenés vos? Yo, 41. ¿Qué edad tenía ella cuando te tuvo a vos? A los 27. Mm. ¿Cómo no va? ¿Cómo una señora de 41 años no va a comprender a una joven de 27 años que no podía con su vida? Y que tuvo una hija y otro. ¿Cuántos hermanos tenemos? Y somos diez. ¿Cómo una mujer de 40 no va a mirar para atrás la vida de una chica con diez hijos? Alcohólica. Que no sabía qué hacer con su vida. ¿Cómo no la vas a comprender? Estamos todos locos lo que estamos acá reunidos y no comprendemos a esa señora. Okay. A esa chica, la comprendemos. Y a esta, porque hay un punto que tenemos que tener eh, muy en cuenta, cuidadosamente en cuenta, que es, no podemos ir a decirle, bueno, basta, ya, cortala, como esa alumna que tanto menciono, Graciela Victorero, que contaba que... La madre tenía cáncer, estaba muy dolorida, agonizaba en la cama, no se la podía tocar de los dolores que tenía, y ella se sentaba en una estufa de abela apagada, se sentaba y empezaba a golpear con los zapatitos la estufa de chapa hasta que la madre decía ¡Shh! Y ahí la madre le hacía sentir a Graciela que la había visto. Me vio. Me vio, me escuchó. Sabe que estoy. Ese... Era un acto de amor. Esa chica... Que, que además yo amo estos casos, los amo, así que yo amaba a Graciela y la amaba. Ella en confianza, este, casi abusándose de mi amor y mi amistad, me decía, pero otra vez con el tema de la nena, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar? Entendiendo que la madre se murió, se murió, ya está, se murió, estaba enferma, viejo, estaba enferma, gritaba acá en el quincho como una loca. <ríe> Eran mis tiempos de agarrar a la gente de los pelos, así que tuvimos cada agarrada con esa hija de puta que no se daba cuenta, que la jugaba de ya entendí, ya está, era una tipa que estaba enferma, chicos, basta, ¿qué va a hacer, querida? ¿Qué va a hacer? ¿Iba a dar bola a vos con los dolores que tenía? Ok. La cantidad de cosas que ella tuvo que atravesar con dolor para nunca dejar de eh, no. empatizar con el dolor de la mamá. Siempre había algo Terrible que la hacía sentir a ella, como entiendo a la gente que sufre, como entiendo que no tenga ganas, como entiendo que no le guste, como entiendo que no me haya hablado, como entiendo que... Una cosa muy fuerte. Son temas muy delicados, chicas. Muy, muy, muy delicados. Bueno, mi amor, contás conmigo incondicionalmente. ¿eh? Infinitas gracias, sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ya, mi amorosa, ahora que estás eh, ya con el micrófono, podemos, en esta, en esta reunión de hoy vamos a hacer intervenciones, las personas que mañana no pueden estar, o sea que van a levantar la mano, las personas que mañana no pueden estar, levantan la mano en amarillo, así me aparecen a mí, y me van a compartir de lo que hayan querido este, lo que hayan querido trabajar, lo que hayan visto que les haya quedado como duda, como... Inquietud, como ganas de compartir, me lo van a compartir acá. Quiero que no. sepan que mañana nos reunimos igual, eh, mañana en la tarde, y la semana que viene nos reunimos con Johnny, por eso yo les contaba, la primera vez eh, que, que dije miércoles, sí. Paulina fue por eso el malentendido, yo dije miércoles porque dije, voy a darle un caderazo a Johnny, porque Johnny había pedido los miércoles, le voy a dar un cadelazo a Johnny, y le voy a decir, che, dale, no, déjalo para otro día, pero resulta que Johnny armó un curso de un montón de bloques, con un montón de trabajo, con un montón de... Está todo tan sincronizado, pobre pibe, que cuando me mostró, yo pensé que era Silvia Freire, ¿viste cómo soy yo? Que bueno, dale, le hagamos... No, no, no, es con el exterior, Johnny se puso la corbata, ¿viste? Entonces con gente que tiene otros horarios, respetando el, el uso horario, respetando que es de otro país, respetando que pagaron por adelantado un curso de qué sé yo cuánto tiempo y que... Digo, no, para, para, para, ok, ok, entendí, mala mía. Si vos dispusiste que el miércoles que viene tengo que estar con esa gente. Entonces digo, bueno, vale, Marisol, los miércoles entonces no. Y no son todos los miércoles, pero yo, para más prolijidad, para que no estar volviendo loco a este grupo, un día un jueves, un día un, un día digo, mira, listo Marisol, sabes qué? Vamos a dejarle los miércoles a Johnny, listo, chao, gorda, eh, por cómo tiene armado todo eso, y vamos a pasar a las chicas al, a los chicos al jueves. Y así fue, con, con esa naturalidad, sin ver que, que por ahí había gente que no, que realmente no. Eh, entonces, lo que hacemos es, el próximo miércoles se suman a escucharme, a, a, a mirar, muy, muy este, vaubier, <ríe> van a espiar lo que hacemos con los grupos de, de, con el grupo de extranjeros. Hay gente que de acá que está anotada también en ese, así que ya está, empalmamos. Y eh, de todos modos, el jueves también va a ser una pastilla. ¿Eh? Así que hoy es miércoles y jueves, la semana que viene el miércoles se suman a Chusmear, el jueves hacemos la clase, y vamos a ir viendo con la mejor buena voluntad de todos, siempre aprendiendo de todo, con la gran oportunidad de que nada es casual, obviamente ¿no? Bueno, jugando con que tenés el micrófono, mi amor, aunque estés mañana, ya que tenés el micrófono, Nati, quiero que me digas eh, si alguna de las preguntas del cuestionario si algo generó alguna inquietud, No, es el tema de trabajar, el tema del de dinero que lo tengo siempre como algo carente, pero por, por mi niñez. Y bueno, es eso lo que sigo trabajando con, conmigo misma. Yo creo que es la Ajá. infancia que tuve que quedó marcado. Ok. Ok. Eh, vos hiciste las cartas del perdón. Sí. escuché decir con las cartas del perdón. Ok. Quiero decirle a todas las personas aquí presentes que no es anecdótico. Me habrán escuchado burlarme muchas veces de la gente que dice, sí, yo hice un curso de milagro. Ah, un curso de milagro, sí, sí, yo hice. Yo hice hace, hace muchos años, sí. No, un curso de milagro no. Un curso de milagro se practica y se practica y se practica, me ven que año tras año me siguen cayendo fichas con el mismo libro que tengo sí. de, de Anillaco. Y me siguen que yo sigo diciendo, y sigo subrayando cosas y digo, perdón, ¿dónde estaba yo que esto no lo subrayé? Después me acuerdo que yo tengo tres libros del curso de milagro, y que pude haber subrayado, y después salgo, y en el estar que tengo otro, veo que está subrayado y digo, ah, no, bueno, acá estaba, no se me había escapado. Y hay cosas que sí, hay cosas que se me escaparon del curso, tremendo. Con respecto a las cartas del perdón. Yo sigo trabajando desde que eh, creé el método de las cartas del perdón, hasta hace muy poco tiempo, y luego lo meché con esta creación de dibujos para constelar, o sea, otros métodos que quieran alrededor, y sigo trabajando. Yo puedo estar eh, sentada un domingo y mi marido está viendo tele, y con mi mano no dominante hago algo. Con mi mano no dominante hago un garabatito, te hago un dibujito, eh, te pido que, que escriba una frase, y cuando estoy escribiendo o dibujando, ya se presentó la niña. Y la atiendo. La atiendo siempre. Y les repito que la gigantografía, que no es lo mismo que una foto, está en ¿Qué? todos lados. Que tenemos que hacerlo de las caretas que este, me Yo sigo trabajando con cosas que se me ocurren y las pongo en práctica y las practico y las hago, y las hago, y las hago. Así que han dado con una maestra que eligieron, que les va a enseñar justamente cómo perseverar y perseverar y perseverar. Así que, cartas del perdón. tantas como eventos que te hicieron temblar mamá nunca te voy a perdonar aquel día cuando yo tenía siete años y bla bla bla bla mamá nunca te voy a perdonar aquella vez cuando yo tenía 17 años y bla bla bla, bla. mamá nunca te voy a perdonar cuando yo tenía 32 años y vos bla bla bla bla cantidad enorme de cartas donde le tenés que reprochar que te dolió aquello, que te dolió aquello otro, que te dolió porque a vos te deja de doler cuando empiezas a hacer el curso de Cuando tu mamá te manda un mensaje inoportuno, un mensaje que, que, que doloroso, un mensaje que... Y a vos no te mueve el amperímetro porque este, ya estás preparada. ¿Entiendes? Bueno, hasta ese momento... La sensación orgánica del hijo de la madre alcohólica es vieron en la cárcel cuando viene eh, la, la, la turra, que siempre por lo general son turros o turras con la manguera ancha, cuando viene el guardia y te da el manguerazo con la manguera bien ancha que te tira contra la pared, vos estás ahí desnuda y te tiran con agua fría, bueno, una madre alcohólica es eso, es que el niño está jugando y de pronto la madre se cae, la madre semea, la madre grita, la madre pega, la madre revolea una botella por el aire, eso es el agua helada que te congela la sangre, esa nena merece una carta del perdón por cada día, una carta de reproche por cada día, con tu madre diciéndote, siempre diciéndole, siempre el argumento es el mismo, estaba enferma te pido perdón, si hubiera sabido, si hubiera podido, si hubiera sabido que podía porque yo siempre creí que no podía hasta hoy ¿sá? no pude ok bueno, querés decirme algo más voy a sacar una afirmación muchísimas gracias no, no, no acá? dale bueno, vamos, vamos con una afirmación merezco todo todo lo, lo bueno, bueno de, la de la vida de la vida ok merezco todo lo bueno de la vida Anotar. Gracias, por gracias. Favor. Sí. Trabajar con bueno. esa afirmación 200 veces, escrita. Ah, bueno. Escribí 200 veces es el... la afirmación. Me escribiste? Rico. El hijo de no, la vida, todo por... lo bueno. Escribila, sí. por favor. ¿Eh? Sí. El hijo de la vida, todo lo bueno. ¿De acuerdo, mi linda? Sí. Muchísimas gracias, Sil. Gracias a vos, mi amor. Igual Ay, que a sacar y que leva... Gracias, mi amor, igualmente. Si tienes que levantar la mano, la levantás, ¿eh? ¿ok? Dale, gracias. Merezco, merezco de la vida todo lo bueno. Ahí estamos. Bueno, le vamos a dar entonces a Paulina, que es la que mañana no va a poder estar. Ahí está, con su manito levantada. Ahí te di micrófono. Bueno, Paulina, ahí va. Contame de todo lo que, lo que recibiste, a ver de qué querés hablar. Sí, no, primero quiero dar las gracias por el aprendizaje de hoy, que es muy importante para mí. Y relacioné, a veces, de, la, de lo que vas pasando para, para contestar en la semana, por ahí digo, uy, no tengo nada para decir, pero es interesantísimo todo lo que se aprende de los que escriben las demás. Ya lo dijimos, pero bueno, yo lo remarco mucho, porque te abre a decir, uy, cómo no pensé eso. Y claro. algo respecto, que no me acuerdo quién dijo, a, los, a callarse la boca. <ríe> ese es justo para mí, y que dijo que se puso como en el celular, una pantalla que le hacía no hablar, no hablar, no adelantarse, no decir, tendrías que hacer así, tendrías que hacer así, no, no me acuerdo bien, lo voy a buscar y lo voy a volver a leer. Eso me pareció un aprendizaje muy importante para mí. No estar luchando las pelotas antes de tiempo, ¿sí? Y después respecto a lo, de todo lo demás que siga... Ahora quiero, quiero, quiero que te veas, quiero que te veas, eh, con un objetivo para que no se te pierda, el objetivo no se te tiene que perder. Si uno dice, ah, esto me encantó y lo quiero para mí, realmente tenés que guardarlo como un objetivo Fijo, acá cuando nosotros tenemos un objetivo, yo tomo la leche de almendra a las 5 de la tarde. Y tengo gente que sabe que tomo la leche de almendra a las 5 de la tarde. Y tiene que haber un recordatorio a las 5 de la tarde. Y tenemos una agenda viviente en un celular donde hay personas que le dicen a estas personas que están acá con el cuerpo que tienen que hacer la leche de almendra. ¿Yo puedo vivir sin la leche de almendra? Y si no es a las 5, ¿puede ser 5 y 20? Sí. Pero nos preparamos como si no. ¿Por qué? Porque nos estamos adiestrando. Eso. Porque esto es un entrenamiento. Porque no es que la loca, oh, hoy está la loca pidiendo que sea a las 5, que si son las 5, 17 y 02. Ay, que rompe bola, la loca, chica. De... No, es que si dijimos cinco es cinco, porque no hay cosas grandes ni pequeñas. Y si es cinco te tiene que sonar una alarma a vos, que te digas cinco. Y si vos dijiste que te vas a callar, porque te gustó el método, que lo que dijiste vos y no lo dijo la de al lado, a la de al lado dijo, ¿cuándo, ¿cuándo dijeron? Ay, no vi ese mensaje. Sí. ¿Qué le pasó? Sí. Porque pasa esto, lo tuviste que ver vos, lo viste vos, es ¿eh? para vos, perfecto. Dijiste ahí cómo me gustó, cómo me gustó, adhiero. Ah, verís, sí. ¿Tu objetivo es callarte? Sí, cállate. ¿Tu objetivo es no ser reactiva? Sí, cállate. ¿Tu objetivo es no salir a la yugulara? Cállate. Eh, qué mala onda. Bueno, tampoco no. era todo el tiempo. No, sé. no. y viene sí. el ego y te confronta. Cuando, cuando yo hice el ejercicio de te casas, te casas, en el pasaje de la guerra en el año 1990, 90, cuando lo hice en el 1990-91 como mucho, eh, te casas el pensamiento lo, lo espantaba. Y de este lado venía uno y decía, pero escúchame, eh, te va a tomar de boluda, eh. te aclaro, <risa> si, vos no, si vos no vas ahora y no le aclarás a tu suegra que <risa> te callás, Ok, te va a empomar, viste lo que es esa vieja hija de puta, te va a empomar. Con un argumento, Espectacular. Y yo era una santa. Nada más lejos. Nada más lejos. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Yo estoy trabajando conmigo. Hoy lo hablábamos en una, en una charla privada. ¿A mí qué me importa lo que haga el otro? El trabajo conmigo. ¿Enganchaste tres cosas que tenés que cambiar? Sí. Bueno, olvídate. No te podés ocupar de nadie. No te va a quedar tiempo. Tres cosas tenés que cambiar. Una. Bueno, cuando cambies esa, vamos a ver si no hay otra para cambiar. Y cuando ya no te quede nada por cambiar, seguramente no tendrás ganas de cambiarle nada a nadie. Porque habrás cambiado tanto que ya hasta está incluido que no te metes en la vida de nadie porque además ya entendiste que no existen. Están ahí al solo efecto de cumplir con un contrato. Eso es maravilloso. Pero vas a tener que decir, me callo y te callás, porque tu objetivo ¿cuál es? callarte entonces, así como hay una alarma para leche de almendra, bueno, ponete una alarma que te diga, acordate que tenés que callarte ¿por qué lo hace el curso de milagro? ¿ustedes se creen que está loco el curso de milagro que te dice cada 15 minutos hoy tenés que repetir teta tetaculopito teta culo pito? ¿a cuento de qué? cada 15 minutos, ¿me estás hablando en serio? teta culo pito. 15 minutos, eh, ya pasaron 15 minutos, Teta Culo Pito. ¿Pasaron 15 minutos? ¿Cuál era la frase? ¿Cuál era la frase de hoy? ¿Tengo que ir al curso de milagro? La repetí todo el día cada 15 minutos, no me acuerdo cuál era la frase del curso de milagro. ¿Eh? ¿Era Teta Culo huevo? No, Teta Culo. Bueno, y practicar, y practicar, y practicar, y no parar. ¿Le convida? Gracias. Muy bien. ¿Qué más, niña? Bueno, eso tal cual, cuando ya me venía resonando, estuve eh, el fin de semana en compañía, me fui al, a la costa, al punto de para callarme, me fui a caminar a la playa a 3 de la mañana, dije, no, Paulina, callate, frío, claro, no importa. Y fue bueno, porque volví calladita la boca y todo se resolvió. Ay, mi amor, ese, Era que, estaba, ah, que te había congelado la lengua. Sí, no, no, no, estaba tan caliente que no. <risa> este, estaba enojada. Pero se me pasó así, ping. y eso que estaba con todo el ejercicio de las 108, grabando, grabando todos los días en la costa, como decís vos, le pito y dije, pero pues si lo hice hace un rato, y Marisol, no me acuerdo quién no es Carolina, oh, Carolina, otra vez, y otra vez, y ves que sí, porque ya estaba por abrir la boca. Entonces con eso... Repitiendo, repitiendo, las 108 por la costa, todos los días. Bueno, más o menos, no es que ya sale, pero mejor. Y es bueno, le voy a poner algo en la pantalla del celular, para eso una alarma. Y respecto a lo de, la, de los trabajos, era el del dinero. Yo, eh, por ahí, bastante en mi casa, pero también después con quien fue mi pareja, eh, mucho recibí lo de la. Somos pobres, no hay plata, somos pobres, no hay plata. Y justo recién, dando una clase, saqué yo la conclusión que el día que revertiese ese pensamiento por HBZ, no sé, que empecé a pensar que con lo mío yo podía estar bien y prosperar y qué sé yo, no cambió nada. Pero ahora siento abundancia, me alcanza para todo, eh, estamos bien. Y antes era el mensaje tan fuerte que sí, sucedía eso. Ah, estamos pobres, sí, estamos pobres. Y bueno, impresionante. sí, recién justo lo dije, no puede ser que tanto conviviendo con una persona que tenía ese mensaje y dije, mirá que éramos dos para los gastos, para montar los pibes y todo, y sin embargo ahora estoy solo y de repente sí es lo mismo, porque todo puede sostenerse, todo se puede mantener y tengo esta prosperidad. Y bueno, es el cambio de... Bueno, escúchame, hay que te voy a eh, advertir algo y se lo advierto a todas las personas nuevas, o que hace poco tiempo que están experimentando. Sí. Cuando a uno se le cae la mandíbula diciendo, loco, ¿qué cambió? ¿Qué cambió que antes, con lo mismo, con pensamiento de pobreza, yo tenía quilombos económicos, y ahora, con lo mismo, pero lo con mismo. pensamiento de abundancia, dejé de tener quilombos económicos y está todo bien y me alcanza perfecto. Es mental, ley de mentalismo, hola, no inventamos nada. Es la ley del mentalismo, hola. Guau, wow, boluda, estoy acá y no estoy con la cabeza pegada al techo. Ley de gravedad, es la ley de gravedad. Son leyes y se cumplen las leyes. Cual. Una ciencia, entonces, hoy yo venía, tengo un servicio que es eh, Caminando con Silvia Freire, venía caminando con una persona que tomó el servicio, eh, y muchas veces he comentado que desde pequeña yo cruzo la calle y casi que te decía que no necesito ni mirar, porque estoy muy acostumbrada a, a que el, ver al conductor de un auto a que haga así, para mí, un auto viene con un conductor adentro que hace así, que me da paso. Okay. Es, para mí es eso, no hay otra posibilidad. Si yo voy a cruzar una calle y veo la, la trompa de un auto, lo que veo adentro de la del auto ese es una persona, hombre, mujer, joven, viejo, que hace así, que pase, me dan paso. Y tengo anécdotas que las he compartido con mi ahijada pequeñita, que volvía este, enloquecida, me dejaba una re admiradora, una escorpiana loca, volvía y le decía a mi prima, Betty, mamá, los autos paran, ella cruza por el medio de la calle, mamá, paran los autos, bueno, una fanática. Entonces, hoy venía, eh, eh, llego al cordón y como yo elijo las calles por... por por belleza, como, como me encanta verlo bello, verlo bello, verlo bello. Si veo alguna, algún pasaje, alguna esquinita, algún arbolito, alguna algún balconcito, alguna en lugar de seguir derecho, miro para allá y veo alguna cosita, y doblo. Eh, entonces miro para allá y veo una plaza, pero 5 por 8, 40, ¿no? porque hoy salí un poco más tarde y si yo me voy para aquella plaza después me tengo que desviar, en realidad la que corresponde es que yo haga una cuadra más, pero que luego vuelva, y si vuelvo, como tengo que volver para el lado de la izquierda, no. Esta cuenta me distrajo. Y parada, pasa un auto. Y yo, cuando vi pasar el auto, lo sigo con la mirada, es una camioneta. Sigo la camioneta con la mirada y digo, Freire... ¡Qué raro! No te dio paso. Miro y había, y no sé, creo que eran cinco autos. El auto que estaba acá, un auto blanco con un señor que hizo así, el auto que estaba acá, se detuvo y detuvo a los que estaban atrás, y tengo testigo, y me dio paso. Y cuando subía el cordón, le explicaba a esta persona, no lo olvidemos. Si yo me distraigo, las cosas no acontecen. Sí, exacto. El milagro acontece si tengo la varita, si la uso, si pongo magia en las cosas. Yo transformo las cosas. Pero si yo me olvido la varita, si me olvido la magia, si me creo como vos, cancelo, yo no lo puedo ni decir. ¿sabes una cosa? Te si iba a decir algo que no lo puedo ni decir, lo voy a conjugar como lo conjugaste vos. Paulina dijo que ella tenía pensamientos de pobreza, era pobre y no le alcanzaba la guita. Yo no lo puedo ni decir. Okay. Bien. Más. No, eso, eso, encima que cayó la ficha hace un ratito. O no, si siempre escuché algo, y un día lo dejé de escuchar, lo dejé de escuchar, y volví a mi creencia de que sí, que con mi profesión yo podía vivir bien, de, de tener lo que necesito y demás, y se acomodó todo. Y, y estoy en esta situación. Bueno, espectacular, espectacular. ¿Te quedó algún punto del cuestionario para, no, no, no. para revisar? No, no, lo más remarcable es eso, lo más remarcable. Muy bien. Escuchen, eh, yo iba a separar la que le tocó a este, nuestra amiga Natalia. La iba a separar. Y, y dije, pero ¿por qué la voy a separar si eh, le puede tocar también a la próxima? qué sé yo? Mirá, buenísimo. No, es impresionante, <risa> impresionante. Muy impresionante, porque además la puse entre. Viste que me viste hacer así con la mano, ¿no? Y sí, no. La puse entre, entre otras. Ok, bueno. Entonces, merezco todo lo bueno de la vida. Y ahora otra vez la voy a poner entre muchas. Yo, pero quiero decir que lo que dije, lo que dije fue, ¿pero por qué la voy a apartar? si quizá la persona que, que venga después de ella necesite la misma afirmación. Y todo es mental. Sí. Es muy impresionante, tan impresionante como olvidable. Lo que acabo de decir es extremadamente fuerte es olvidable como es común entre los hombres olvidamos ok bueno belleza entonces este me alegra que luego eh, haya perdido la batalla que igual tampoco ay qué batalla que no, no, no, no, no ni, empego, ni, ni pedo un genial, rato no, otra. me duró cinco minutos como decía mi querida alumna delia eh. Si sí, yo me hago mala sangre, pero de 10 no, de 3 a 3 y 5, sí. la gente me pregunta, che, pero vos nunca te haces problema por nada, che, vos no te haces mala sangre por nada, sí, sí, sí, pero de 3 a 3 y 5, ¡Ah! hija de puta, 10 hija de puta, hija de puta, que clara que la tenía año 1997 qué clara que la tenía. Sí, sí, que me hago acuariano, ¿no? También tenía esa ventaja. Sí me hago mala sangre, sí que me hago mala sangre, pero de tres a 3 y 5, o sea, me enganchaste ahora ya ya no me, me enganchaste por ahora, Dios. Qué bestia, qué divina. Qué divina. Ahora, vos sabés que yo la nombro, ustedes saben, que la nombro en anécdotas en alguna vez, no. Pero me gustaría usarlo más a diario. Este, Me gustaría, y lo estoy, lo estoy tirando al universo, ¿eh? Eh, me gustaría tener el bocadillo a mano para cual, cuando alguien diga, bueno, sí, pero eh, tampoco se puede ser feliz de la mañana a la noche. Está bien una pregunta. ¡Ay, Dios mío! Cuando yo empecé en este camino, se ve que había muchas inseguras en mí que se proyectaban allá. Entonces había siempre allá en última fila alguna boluda que levantaba la mano, cuando digo boluda, boludo, boludo, boludis, hablo de una persona boluda. ¿eh? Sí. Mira qué bien que estuve. Pero... Cuando uso el femenino es porque estoy hablando de una persona. Okay. Entonces, eh, alguna boluda persona que andaba por allá y que decía, eh, pero vos decís que se puede ser feliz de la mañana a la noche, Sí. yo decía así se puede ser feliz de la mañana a la noche y cuando se te un el hijo oh, no, no. y yo como una idiota entraba como un caballo ay perdón entraba como un caballo ay qué boluda qué bestia boluda perdón eh, murió tu hijo no no <risa> eh, conoces conoces alguna persona que haya padecido la muerte de su... no no ¿Y para qué preguntar? Pero para qué preguntar. ¿Sabes para qué preguntan? Para demorarse. Porque el ego te pone el cartelito, el camino más corto, el camino más largo, te cambia los carteles, te los cambia. Porque lo que el ego quiere es que no llegues, es que no alcances. Es que no puedas. Eso quiere el No es una maravilla. Una maravilla. Bueno, vos pudiste, Paulina, te felicito, ¿eh? Esa ratito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Igual seguís acá y con la mano levantada me, me chiflan, ¿eh? Bueno, vamos con la mano levantada en amarillo, alguna persona eh, para participar con alguna de las preguntas que pasamos, eh, o alguna de, las, de los condicionamientos que pasamos por eh, WhatsApp en esta semana. Ojo conmigo porque me voy a la mierda si no me hablan. ¿eh? Inventen una pregunta cualquiera, de se puede tener sexo antes de las 2 de la mañana, digan cualquier pelotudez porque me voy a la mierda, se los aclaro. Tengo muy mal carácter. Ahí está, Alejandra. Hola, Alejandra. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Silvia? Bien, mi amor, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Disfrutando el día lluvioso. Ah, mira. Ideal para un Zoom. Buen. Sí. Ideal para qué? Ah, para un Zoom, claro. Para si no tenés un sexo desenfrenado este, <risa> no. y te caen mal las tortas fritas, el Zoom sale como trompada. Sí. Va, va como piña. Bueno, sí. me encanta. Me gustó, eh, cuando dijiste lo del día lluvioso, recordé a mi madre, sí. que se esmeraba, a mi madre, ahora que nombramos las afirmaciones, que ya te voy sí. a buscar una. Por favor, reclámenme, si yo me llego a olvidar de este juego que establecí, bueno, se cayó, esta debe ser para vos. Eh, si ver. yo eh, me olvido, ahora te la doy. Si yo me olvido, por sí. favor, cuando les voy a quitarle micrófono, díganme, Silvia, ¿me das una afirmación? ¿OK? Porque se me dio por jugar a esto hoy, ah, y no bueno. quiero que nadie de, de las personas con las que estamos hablando queden afuera. Las que no van a hablar, vayan copiando las afirmaciones que salieron, que también son para ustedes. ¿eh? Las, uh -huh. las, eh, bueno, mi madre hacía muchas afirmaciones cuando enviudó. Yo casualmente empecé con Luis Hey y la ayudaba, en su dolor, en su tremendo dolor, porque mi madre era una mujer ignorante, que no había estudiado, que se había casado con, eh, con este único hombre de toda su vida, que era todo, era súper inteligente, protector, eh, era el padre de todas sus hermanas, ellas eran siete hermanos, él, mi, mi viejo agarraba la camioneta y se iban hasta San Antonio de Padua porque le goteaba la canilla a la hermana Rosa. Y después este, se iban hasta Villa del Parque porque eh, le, se le había roto no sé qué a la hermana Delia. De este, un tipo que tenía una casa grande como la mía y que no te permitía que hubiera gotera, perdón, me, nos moríamos. No, todo re... no. Impecable. Todo el día estaba el tipo silbando con una herramienta en la mano, trabajando, sí. haciendo buena guita. Bárbaro. Ella había trabajado de sirvienta. Este, así sí. que para mi vieja era top. Sí, este, lo más. Lo más de lo más, sí. de lo más claro. Y, y ella, que siempre decía, Roberto, yo me quiero morir antes que vos, como si, se, como si ella, este, sin saber nada de metafísica, lo decía, lo decía, que lo diría mal, lo diría cargada de temor, o cargada de egoísmo, o, o, o y... sin saber que había un plan superior que quería que ella hiciera afirmaciones. Este y bueno, su marido de repente se le cae muerto ahí en el piso por un infarto, como él quería él quería morirse a los 70 años de un infarto mi ah, papá a los 70 años tuvo un infarto sí. y se cayó muerto ahí llegó a la casa, estacionó, fue al garage, estacionó el auto, dejó todo en orden, todo en regla y se murió ah, sí. bueno, para mi madre fue terrible, un golpe tremendo entonces yo la ayudaba desde donde podía con las afirmaciones del Luis. J. Y ella escribía, escribía, escribía. Un día me regala, con su jubilación, un juego de sábanas. Yo me había mudado sí. a esta casa. Y para esta casa nueva me regala unas sábanas nuevas. Y me dice, hija, cuando uses mucho esta sábana, eh, antes de tirarla, recorta un pedacito y guárdatelo de recuerdo. Tenía esas pelotudeces, mi mamita. Sí. Entonces, yo le dije, mira mamá, cuando se gaste la sabana la voy a tirar a la mierda. Eh, no voy a guardar de recuerdo un cacho de sábana vieja, pero sí estoy guardando todos los cuadernos que vos escribís. Con ah. las afirmaciones. La letra de una mujer que no había estudiado. Maravilloso. Escribiendo claro. 200 veces, todo está bien en mi mundo. Dejo que la vida ah. cruza. Confío en el proceso de la vida. Mi vida, no sabía escribir proceso, claro. la boluda. Sí, no sabía. Pobre, pero bien, sabía que estaba mi bien. Mamá. Que eso estaba bien. Mi claro. vida. Y escribía y escribía y escribía Los sí. cuadernos sí. maravillosos que los tengo en mi quincho guardados. Claro, eso sí, sí, para guardar, seguro. Eso sí, vale la pena. Bueno, así que sí. afirmaciones. No es un, día, es un día lluvioso, dijiste vos. Sí. Atendía a mi mamá al teléfono. Mamá, ¿cómo estás? Hija, no es un día de mierda, es un día lluvioso. Claro. <risa> ella, ella iba a decir que era un día de mierda, sí. pero no... Había no, no, no. aprendido 96. río. Claro, había aprendido. Había aprendido 96. río. años y había aprendido. Así claro. que bueno, este, recuerdo para vos mamá, yo soy una persona exitosa, Alejandra. Ah, Buenísimo. Yo soy una persona exitosa. Alejandra es una Gracias. persona exitosa. Exito. Así que le damos a Alejandra con yo soy una persona exitosa, maravilloso, cuánto me alegro. Y ahora vamos a, a que me cuentes. Dale. Sí, eh, ingresé hoy al grupo y leí rapidito más o menos las consignas y lo que me quedó, primero, bueno, leí así, y vi primero que mi mamá siempre eh, se quejaba que la plata no alcanzaba, la plata no alcanzaba, todo era sacrificio y nos llegamos, hasta ahora, ¿eh? y yo la corrijo, pero sí. y sí es. eh, Escúchame, ¿desde qué lugar la corregís? Me... ¿Desde qué lugar la corregís, Alejandra? Porque no por nada yo compartí con sí. vos un tema que tenía sí. que ver con la relación con mi madre y con lo que yo hacía con claro. mi madre, y con lo que mi madre terminó contestando, mientras que era una mina como tu mamá, que decía que quería sí, ginear, y terminó corrigiendo. Sí. Bueno, sí. bárbara. Entonces, ¿cuál es tu sí, método mi para, no, como, para que tu mamá cambie? Sí, corrigió un montón de cosas. En el, en el hablar, que todo es drama, que se yo le va, mami, ¿qué? Por, por ejemplo, dice, tengo que ir al médico, y no, todo es así tengo que ir al médico y no sé si voy a tener para el remiso. mí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? No hay nada. Mami, yo paso y esto, y lo otro. Todo así, pero ella es todo trama con la plata. Yo sé que tuvimos, eh, tuvimos temas económicos de chicos, bueno, él le costó un montón a, su, a ellos construir una casa, todo. Pero hasta el día de hoy sigue con el tema de la plata. Es endeudada con tarjeta y todo eso. Es así La tarjeta le encanta usar. Y yo le digo, mami, cuanto más diga que estás que no da más con las tarjetas, vas a seguir endeudada con las tarjetas. ¿Viste? Entonces, bueno, ese es un tema. Tema económico. Y que le costó mucho la casa, que eso lo otro, y yo ahora alquilo. Eh, eh, estamos viendo con mi marido, sí. Bueno, Porque no que te de voy a antes de, saltar, antes de saltar al contagio, ya te contagió. Ahora sí. va... Después me vas a contar tus síntomas ah, sí. de haberte contagiado. Pero antes de saltar sí. y dejar a la enferma que te contagió, quiero que sepas. Uh -huh. Hay una cosa muy jodida uh -huh. que se detecta con una técnica que yo utilizo, sí. que me parece que la inventé y si no la inventé, me lo merezco, uh -huh. que lo esperabas. Entonces es así, se juega así. Ah, no sabés, no sabés lo que me dijo mi hermana hoy a la mañana. Yo pongo rec. Y grabo uh -huh. lo que digo. ¿Qué dijo tu hermana? Uh -huh. ¡Ja! Y como siempre, ¿sabés qué ¿Qué dijo? Ay, Silvia, ya que vas para la esquina, ¿por qué no te haces 47 cuadras para la derecha y me compras una cosa que mm. necesito para Mariela y se la alcanzas antes del viernes? Porque... <risa> Entonces yo tengo la pregunta empomadora. ¿Esperabas de tu hermana esa reacción? ¡Más bien! Ah, lo esperabas. Sí, lo querías. Lo querías. ¿Lo esperabas? ¿Esperabas ¿no? que el mozo viniera con el pollo al champiñón? Sí. Ah, lo ¿no? querías. Ah, lo pediste. claro El pollo al champiñón. ¿no? Ah, lo querías, lo pediste, lo esperabas. ¿no? Ok. ¿no? Liberala. Liberala. ¿no? Sí. sí. Porque la tenés ahí anclada en un concepto. sí Si esperabas sí. que tu mamá reaccionara como lo hizo. Es porque vos pediste que siguiera reaccionando como lo hace. Sí, sí, sí. Bueno, dejamos sí. a la enferma que te contagió y volvemos. Sí, ajá. Vamos. Sí, sí, es verdad. es verdad. Vamos. Y bueno, ahora después de... leí otra parte. Ah, ¿y vas a continuar? No, ahora vos. Ah. ah, bueno, y otra de. Ah, de esta parte del tema de la plata. Bueno, que yo no. Que... Okay. Yo no tengo casa propia, ahora estamos alquilando, eh, estábamos viviendo en la casa de mi suegro, pero con to, con doce, tiene dos hermanos más, mire. entonces es como que yo estoy medio en la misma, que, que es difícil que tener una casa propia y demás, entonces yo digo, ¿cómo hacer? Estaba pensando en dibujar, en recortar, en pegármelo ahí, una casa, con patio, y, pero hace bastante que vengo con eso, sé que lo estoy haciendo mal, Bien, eh, a ver, espérame, mm. quiero hacerte una pregunta que quiero grabar la pregunta, eso vos me responderás, sí. quiero que la pregunta quede grabada. Lo primero que tengo que preguntarme cuando digo querer tener una casa propia es ver mi libro de la ley y preguntar en el libro de la ley si yo vi que mis padres tenían casa propia. En tu caso, ¿tus padres tenían casa propia? Sí. Ok. ¿Cómo lo hicieron? Con mucho sacrificio. Me una parecita ay, te... acá, una parecita acá, un techito ay, acá, mi. una puerta recostada, to, todo mi. durmiendo en una habitación dividida por un placar entonces ahí. Está ahí. Ay, misterio. mi amor, ahí está tu te. Mucho sí. sacrificio, sin sacrificio no hay nada. Ahí o sea. está, mi papá decía, me rompo el lomo trabajando y no alcanza. Exactamente, exactamente, y ahí me discutía. rompo el lomo trabajando. Sí. Y él decía, me rompo el lomo trabajando y no alcanza. Exacto. Bueno, eso es lo que vos tenés grabado. Que se rompe sí. el lomo trabajando, pero además, amorosa, no solo uh -huh. se rompe el lomo trabajando, el final era y no alcanza. Claro, claro. Porque uno claro. puede decir, por ejemplo, mi marido uh -huh. es un tipo que eh, puede ilustrar que la gota que sudaba por su espalda se le metía en el calzón. Uh -huh. Yo, si habré transpirado, que me, me corría una gotita que se me metía en el orto. Uh -huh. okay. Y la, lo que se ve es que trabajó mucho, se madrugaba, trabajó sí. mucho, pero supo hacer guita. Mi marido. Uh -huh. ¿Mi, papá? Ajá, sí. Tan, sí. mi papá también. Mi papá también. No, mi papá trabajó mucho, pero no supo. Es decir, entonces bueno, Cristina para justo. Ent entonces lo que quiero decirte es que si yo tengo un modelo de hombre que se levantaba claro. muy temprano, hacía un reparto, volvía y tenía plata, ¿con quién te crees que me voy a casar? Claro, con un hombre así. Con un hombre que se levantaba temprano, hacía un reparto y tenía plata. Claro. Ah, qué casualiste. Claro. Y vivíamos en una casa con un jardín como ese, que ves allá. Claro. Qué casualite. Bueno, y eso. Sí. Entonces, cuando uno descubre el juego, cuando uno canta Piedra Libre, cuando uno dice, dale, Truman Show, ¿dónde está la cámara? De verdad tiene que sostener. ¡Qué joda, boluda! Claro. es joda! Lo único que estás haciendo es jugar con la pinturita sí. que tenés, porque son las que te dieron tus padres. Que te dijeron que se pintaba esto. Con esa sí. pinturita. Cuatro colores, tenen, nena. Sí. No. No mm. acepto esto para mí ni para nadie. Sí. No. ¿Qué te salió vos en la afirmación? Eh, soy exitosa. Soy una persona exitosa. ¿En la de ahora? Sí. Sí. Okay. Soy, Yo soy, no, soy no, yo soy, ¿eh? Yo soy. Sí, porque estás convocando la, la energía del yo soy. Ah, sí, yo soy una persona exitosa. El, yo soy y yo soy Dios. ¿Me entendés? Ah, yo soy. Sí. Así que hacela con yo soy. Escribíla porque recién casi que te la olvidabas. Y yo les, les repito que como es común entre los hombres, como es común entre los hombres, se olvidan y ustedes son ah, una sí. que no, que no anotan, anotalo. No, sí. Ok. Yo soy una persona exitosa. Eh, razonen. Baja la vista, razoná donde, sacalo, gorda. Sácalo y fíjate dónde lo vas a poner, razoná. conoce el sistema y después lo haces. Ahí está. Ahí está. Porque si no razoná, lo, lo pones mal. Ok. Eh, bien. Después Entonces, me, me quedó otra parte. Ah, sí, perdón. No, no, no, no, no. Porque no, no me no, quiero olvidar. Yo redondeaba diciéndote, entonces, tenés que trabajar sí. sobre el libro de la ley. No está, hay que escribirlo, en tu libro sí. de la ley no figura el renglón de la abundancia, del éxito, del que las cosas te llueven, de que la prosperidad viene a vos, no. de que no. terminás con el pensamiento de pobreza para entrar en la prosperidad de pensamiento. Me costumo ¿eh? Pero iba mirando, porque mi mamá tanto me... Íbamos al mercado, me lo acuerdo de patente, esto sí, después dejaban la caja, y me quedó acá todo eso. ¿Viste? Cuando no le cansaba, entonces iba dejando, iba dejando, y éramos chicas, no sé, yo y mi hermana, y siempre estábamos con ella Y sí, es como que me quedó todo, entonces como que, no sé qué, si sí, si no, y la plata no, la guardo, la... Es, sí, mal estoy haciendo ahí. Mal. Mi amor, bueno. Eh, es una figura mm. muy fuerte, ¿eh? Sí. Te aseguro que es muy sí, fuerte para porque siempre estaba la ella adelante también, mi mamá. Mi mamá siempre fue, sí. viste. Quedó es muy corte, fuerte, adelantito. muy fuerte ver mm. ahí abajo como tu mamá metía ¿Sí? abundancia. Y sacaba. En un tango metía. Eso sí. es tremenda, es ¿eh? una figura muy fuerte. ¿eh? Meto cosas en el chango y después cuando llego a la es... caja, saco, saco. Eso es sí. terrible. Hubiera sí, sido preferible que no hubiera metido nada. Vamos al supermercado a comprar arroz. Muy he Sí. Y qué rico el arroz. Ay, qué rico claro. el arroz que vamos a comer. Sí. Sí. Y ya sí, está, tenés razón. en cambio, mm. es, es, esa, vi, esa vivencia. Lo tengo. Es... Sí. No, sí, mi amor. Esa fuego, mm. mamita. Esa fuego. Mm -hmm. Eso. Urgente, va a las cartas, ¿eh? Mamá, nunca te voy a perdonar, que vos... escuchamos una cosa, boluda, ¿por qué? ¿No te, no te dabas cuenta de los precios? Boluda, pero así putea la nena, ¿eh? ¿No te dabas sí. cuenta? Porque además, también el adulto que uno es, tiene que exigirle conciencia al adulto que está ahí. ¿Vos no te dabas cuenta de lo que hacías? Como si fuera un violador. Claro. Pero vos no te dabas cuenta. ¿Cómo sabía que no te iba a alcanzar la guita? ¡Boluda! ¿Cómo sabías sí, fumar, no sabías sumar restar y darte cuenta? ¡Por favor! Sí, no, bueno. no, no. Entonces, sí. es importante... Es... ¿Son tus nenas? Ah, sí, son las nenas. Ahí está, ahí lo puse a silenciar. Bueno, eh, entonces, mm. lo importante es que ella se pida perdón por no mirar para abajo. Claro. Que tu madre diga perdón. Yo tendría que haber ido con la calculadora. Claro. Y haber dicho sí. arroz 27 más salsa 28. ¡Uy, la mierda! ¿Se me topé? Sí. Bueno, compro arroz claro. y salsa y nadie se entera. ¿A claro. vos te parece lo que me hiciste vivir? Ver. Yo miraba la... y, subía, y lo más rico quedaba. Que era lo que uno tejía no, de chica. Exacto, lo que para ella sí. era inútil, y para vos era claro. la golosina. Y sí, yo quedaba con los ojos así con mi hermana. E exactamente, mi amor. Me río, no me Por suerte me río. Uf. Pero sí, me quedo. No me quedo acá. Ella no se ríe. No, ella no se ríe. No, ella no se ríe. Claro, sí. No, ella no, no se ríe. Para nada no. se ríe. Así que bueno, eh, vamos con esas cartas, ¿te parece mi amor? Dale. Sí, sí, sí, sí, Y sí. bueno. si Carolina levantó sí. la mano, es muy probable que quiera acotar algo acerca ah. del tema. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, eh, algo en general para todos, algo que a mí buenas me noche, sirvió si en las cartas. Estás, ¿En qué país estás vos? Qué país? <risa> eh, buenas tardes. No, porque como esto es tan internacional, yo digo, por ahí viajó la, hija, la, hija, la hija. Y está en Japón. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Ah, buenas, tardes buenas tardes. Sí, dígame. dígame. Eh, sí, algo para. ¿Por es en España todos... la voz? Sí. Es, eh, <risa> que los padres eh, digan que están dispuestos a conocerte como sos, porque algo que nos marcó a fuego era el hecho de que los padres nos conozcan, que nos repitan constantemente que nos conocen que sabemos cómo es esta, que sabemos lo que quiere, yo sé lo que, en dónde vas a salir, eh, yo sé lo que va a ser de tu vida, y cuesta más salir de ese condicionamiento, y, y bueno, a mí me parece que es bueno agregar a las cartas del perdón, que un padre diga, yo estoy dispuesto a saber quién sos. Ah, qué lindo uh -huh. qué lindo, qué lindo, qué lindo, quién sos en verdad le podemos agregar, ¿eh? Bueno. ¿Quién sos uh -huh. en verdad? Estoy dispuesto a renunciar a la idea que yo tenía de vos, que yo me armé de vos aún sin conocerte. Estoy dispuesto a renunciar a mi condicionamiento, a mi propio mandato, a creer que los varones son, las mujeres son, las mujeres como vos son, los varones como vos son. Este, estoy dispuesto, abierto y receptivo a que me muestres quién sos vos, en verdad. Ah, me encantó, sí, me encantó. Sí, hermoso. Bueno, Bárbara, sí. sí, sí, sale, no, sale como, como, como punto, ¿eh? Lo sumamos. Carolina, uh -huh. recordámelo uh -huh. siempre porque es brillante. ¿eh? Muchas gracias. Uh -huh. Bueno, Alejandra, ¿querés decir algo más? Eh, no, no, más que nada es lo que me saltó de todo eso. Después sí, de que yo veía que ese. No sé si. En la parte que dice, eh, porque leí rapidito para tener algo para decir, que si se querían mis padres algo así. Yo veo ahora que estoy grande, veo que se quieren, pero de chica yo veo que se peleaban todo el día, discutían todo el día. Ah. Todo el día. Yo ahora lo veo porque dice mi papá, por ejemplo, ahora que tiene 83, dice, yo la veo a tu mamá y hay mujeres que están todas arrugadas y ella está bien, ¿viste? Y esas cosas son lindas, dice que él la quiere pero ah. mi nombre, claro, Por eso es algo que entonces yo veo ahora, pero ellos discutían siempre, mi mamá muy muy discutidora. Muy es tu mamá la peleadora. ¿Y cómo es en el caso de tu pareja? Y yo estaba repitiendo, ahora estoy cortando ese tema. Yo claro. estaba eh, imitando todo, repitiendo todo, que por eso me aferré a vos y no te suelto más. Por todo eso, a mí, yo, yo cambié un montón. Claro. Fui a mí, a la ¿Vos, raíz. ¿vos de, qué, ¿Vos de qué signo? Acuario. Ah, mm. sí, sí, Acuario es medio rebelde, medio hincha pelota. Escúchame. Sí, eh, medio que a veces no eh, sabe ni lo que quiere. ¿Y tu mamá dijiste Escorpio Escorpio. Claro, no, tu vieja es jodidísima. Y eh, bueno, y vos estabas usando claro, yo... el mismo método, rompiendo los huevos, claro, mi amor, claro. Sí, así, bueno, menos... igualita, Me... igualita, claro. desastre. Sí, bueno, sí. este, ¿y, tu, y tu marido ahora disfruta de otra mujer. Mi marido, claro, bueno, los dos, yo también, porque yo, yo pensaba que él estaba siempre enojado, era yo, ah, porque claro. era como mi mamá siempre resongona, ¿no? así está idéntica, idéntica mi amor mi amor bueno y vos pensaste que era él pero vos si... claro yo siempre decía al otro al otro echándole la culpa al otro ay con esa cara qué sé yo y era que yo estaba molesta Gracias. así que bueno eso es lo que yo vi en todo este trabajo y que estoy haciéndolo ¿no? pero sí me vi tal cual a mi mamá rezongando con mi papá igual. Y yo bueno, sé que se que... quieren, yo sé que lo quiero, pero tengo que cambiar eso, estoy trabajando, ¿no? Sí, sí. porque otra cosa que también nos enseñaron mal es el eslogan de en el fondo se quieren. En el fondo se ah, bueno, madre Claro, teneres, ¿cuál es el mérito, en el fondo se quieren. Se están matando todo el día, en el fondo tiendes? se quieren, bueno, yo me la pierdo, vayamos a vivir al fondo, boludo. ¿Cómo en el, claro, todo, se el se, todo el día discutían, todo el día. Yo, si nosotros no íbamos a jugar, poner, qué sé yo. Por eso yo digo, oh, tengo un montón para ¿viste? limpiar, acomodar. Y... y todos tenemos, mi amor. ¿eh? Quédate tranquila, ah. no, no, no te creas especial. ¿eh? La misma carta, igual no, que el no, lunes no, no, con yo, los. No sé ah. si yo escucho a todas, todo me sirve. Todo, porque todas, tengo un poco de todas. Somos y todas, sí. creo yo. Somos uno. Sí, claro que somos todas. Bueno, sí. lo de la ficha, sí. la fichita de la afirmación que salió igual, eh, con una y con otra, dice lo mismo que pasó el lunes, que salió la misma carta de Ángeles. Eh, yo saqué una carta de Ángeles y una señora desde el Chaco tenía el mazo de cartas, el mismo mazo ah. de cartas, y sacó la misma carta que yo había sacado. Así ah, en el, en tenía el momento. Que no, no. no. Re loco fue, sí, sí, teníamos que grabar. Sí. Este, sí. Bueno, hola, buenas tardes, bueno, yo sí. quiero una afirmación, dice Jacqueline, así que se la damos. Bueno, gracias sale de mi corazón, cualquier cosa sí, le levantas no. la mano, ¿de acuerdo? Sería. Chao mi amor, gracias. Eh, ¿Qué? Le saqué el micrófono, ¿querías decir algo más mamita? Perdóname, te quedaste hablando y yo te saqué el micrófono. A ver, ahí te lo doy. Te digo que sí. cada día estás más linda. Ay, mi amor, querida, vos decís. Yo te miro cada día más te miro pelo, te miro los ojos. ah estás preciosa, me encanta. Bueno, me alegro, mi es. amor, me alegra bueno. que te guste. Igual, de todas sí. maneras, yo estoy maquillada, vos no. Ah, no, yo no. no. Mm. Ah, me tendré. que... Por ahí, este, claro, por ahí la diferencia es que yo me puse acá una sombra, un delineador, nah, perdón, un nah. rímel, de uno. No, no, sí. mi amor, este, vos sos una chica ah, muy sí, linda, con rasgos muy bellos, que no, sí. no tenés producción, vos tenés una revista no. cualquiera, y bueno, yo sí. me puse el plumaje y todo sí. esto. Yo recién le decía a mi marido cuando bajaba, que gracias a Dios el mérito es de ese programa tan bizarro, yo del problema, bendito sea, que hace que y yo está me siempre arreglada y para la tele, claro, entonces ya me quedo. Porque si no, Ay, ustedes claro, bueno. disfrutarían de una maestra con hermosos pijamas. Claro, claro. O con una remerita bueno. sí, tranquilito. Sí, o con una remerita sí, claro que sí. Bueno, mi amor, un bueno. gusto, ¿eh? un placer. Gracias. Claro. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Ale, mi amor. Gracias. Le vamos a dar a C -F -A -S, que, ¿quién? ¿Qué serán esas siglas? ¿Serán no, no, no, no, no, no son rosas. Es mi centro de formación en arquitectura sustentable. Y ah. por el celular no, no me di cuenta de renombrarme. Soy Adriana Miseli. Hola, Adriana. Le voy hola. a dar una... Antes de entrar contigo, le voy a dar una afirmación a quien lo solicitó, que es Jackie. No? A ver, eh, hola, buenas tardes. Yo quiero una afirmación, dijo Jackie. Así que vamos a sacar una afirmación para Jackie, que pide una afirmación, y luego, ya que las tenga en la mano, Adriano, te voy a sacar una para vos. La vida me ama y estoy a salvo, Jackie. La vida me ama y estoy a salvo. La copias y la repetís por escrito 200 veces. Ahora, no se hagan las boludas personas, porque quiero en el grupo de WhatsApp ver la afirmación escrita 200 veces, quiero foto del cuaderno donde ustedes escriban la afirmación 200 veces de un tirón, así que ojito con andar pidiendo afirmaciones y después no cumplir. ¿eh? Y para Adriana entonces, que me está hablando ahora, vamos ¿Sí? con Dejo ir el temor y fluyo con la vida. ¡Wow! Maravilla. Ya lo Dejo anoto. ir el temor, por favor, anótalo. Dejo Déjalo. ir el temor y fluyo bien. con la vida. Dejo ir el temor y fluyo con la vida. Marca nudo, bien. divino, Pero maravilloso. Como, como anillo al dedo, digamos. Perfecto, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, dime, ¿vos sentís que tenés temor, madre? Sí. Sí, sí, yo tengo un temor como patológico. No, o sea, es como así. Yo consigo un montón de cosas, eh, o sea, Pero siempre subyace en mí un temor, el cual lo trabajo con afirmaciones y todo eso, pero soy asustadiza, soy temerosa, que no me impide avanzar y hacer cosas, pero... No, eh, no me, eh, ese temor es como, eh, no me permite disfrutar de lo claro. que voy consiguiendo, de lo que voy haciendo, del día a día, de la que de la obra o lo que fuera. Eh, ah. Está, está. Eh, tu mamá era muy temerosa, mamita. Uh, insoportable, claro. pobrecita. Claro. Claro. Y también así, tal cual la descripción que yo te hice, mira qué casualidad. O sea, ella también avanzaba. Quiero saber vida. si estamos la cámara en espejo o vos. A ver, mostrarme ¿cuál es tu ojo izquierdo? Eh, este. Ah, porque ahí mirabas, qué maravilla la programación neurolingüística y el lenguaje corporal. Vos sabés que la veías a tu mamá, mi amor, mirabas para la izquierda y la veías, la veías y la escuchabas y la sentías. Fue muy impresionante verte, porque la mirabas la escuchabas, la sentías, todo en tu izquierda. Fue muy impresionante. Bueno, eh, mi querida, tu eh, mamá, que sí, de miedo. ¿Dónde, sí, nació, sí. ¿Dónde nació tu mamá? Claro, te agrego, porque justo la otra vez yo también participé de la niña interior, que estoy en el grupo, y, y me preguntaste eso, sin conocerme, sin nada, me quedé helada, y por eso además me metí en el grupo, porque me pareció fascinante, eh, ¿Dónde vivían mamá eh, y vos me dijiste que yo era una ¡Ah! niña, que la miraba, exacto me dijiste, que la miraba ¡Ah! la de mi mamá. Ah Siempre! boludo, ahora me acuerdo perfecto de vos, mi amor, ahora me acuerdo, estaba fuera del contexto, Este, ay sí mi vida, corazón chiquita, corazón. Ahora, mirá cómo te vino a salir lo del miedo, Adriana. Sí, no, parece, estoy maravillada y me encanta, ¿viste? Porque. Ay, es que... Adri, Estamos... querida, corazón. Sí, sí. Bueno, entonces, madre, ya no nos podemos hacer las boludas porque acá hay una misión clara tuya y mía que tiene que ver con exorcizar, que tiene que ver con sacarte a tu madre de, de encima, de adentro, de... Tu madre te tiene atrapada, pobrecita tu mamá, porque tiene terror. Sí, terrores. Terror? Entonces estás así, viste. Eh, pero escúchame, qué raro que no tuvieron asma, Dios mío. Es bueno, pará, pará, no... pará, pará, pará. Genia. Tuve falso cruz, por lo menos a ah. fe hasta los 11 años. Falso me di, cruz, es, horrible. Mi amor, que es horrible. Es horrible. Decir que a los 11 sí. le dijeron que se iba y se fue y no soy asmática. Pero cada vez que me pongo nerviosa, me tengo que exponer en público porque doy clases y yo, mi síntoma es que me suelta el aire. Y antes no, de entrar, claro. tengo que dar una vueltita o algo para... No, no, no, no. Es no, lo peor, mami. que te el aire, pero poquito. No, ¿no? No, no. Bueno, escúchame, te, vamos a hacer un trabajo psicomágico. Bien. Vamos a hacer psicomagia con vos. Punto Buenísimo. número uno, para sí. que sepas, primero porque a mí me encanta disfrutarlo al máximo, quiero que conozcas mucho a Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, sí. búscalo, lo buscan todos los presentes. Uh -huh. Y vamos a hacer un acto psicomágico, Carolina se va a encargar. De hacerte seguimiento, de que saques fotos. Eh, vamos a hacer el acto psicomático. ¿Tenés algún este, muñeco grande? Eh, tengo la muñequita que me compré de cuando no. vos decías que tenía que tener... Divina, amorosa, divina, divina, divina. Eh, espera un minuto que voy a pedir que te muestren eh, el... Lo que quiero, ¿eh? Esperame okay. un minuto. Porque quiero algo específico, ¿viste? Espera un minuto. Eh, bueno, vas bueno, a. Yo lo lamento, porque salen. ¿Dónde vivís vos? Villa Crespo. Eh, Linda. Linda. Traeme el oso, corre al fondo y decirle que no me estoy pudiendo comunicar con ella, que no, no sé qué está haciendo. Sí. El oso grandote que está arriba del sillón y decirle que por qué no me estoy pudiendo comunicar con ella, que qué está haciendo. Bueno, eh, Villa Crespo, Villa Crespo cerca de 11, cerca de. Bueno, sí, te vas a 11. Sí, entre... cerca, cerca, cerca. Sí, Villa al Crespo. Lado, sí, sí. sí. Corrientes. La casa Corrientes. Corrientes y Ángel Gallardo. Digo yo, Corrientes y Ángel Gallardo, Corrientes y Medrano. Corrientes. Perfecto. Bueno, ahí en Corrientes y por ahí te vas a comprar en eh, los mayoristas, en los... está cerca de 11? Te compras sí, un muñeco gigante. Tiene que ser sí, algo gigante. Lindo. Hay algunos que son, ahora te lo muestro, un muñeco gigante. Eh, eh, eh, algunos son eh, medios berreta medio feo mejor porque no tiene que ser una cosa agradable ah. no necesariamente que sea agradable porque si no si es regalo para el nacimiento de un bebé hay algunos que vuelve mira la cara son todos deformes salen, están de oferta están más baratos pero son insoportables viste eh, en cambio este los que yo te digo esto que yo te digo no es para un bebé no es para un niño no es para un regalo es para ni para tu niña es este, para hacer un ejercicio. Entonces, vos vas a agarrar al muñeco que te compres, que ahora te voy a mostrar cómo lo vas a hacer, y lo vas a. Te agarras un alfiler de gancho que haga que te quede acá, ponémelo acá atrás, poné las patas acá y sus brazos en mi cuello, por favor. Las patas acá. Espero que no esté alzado este porque me deja embarazada. Bueno. Entonces, vos haces así, mirá. ¿Ok? Sí, sí. Y, y agarras un alfiler de gancho y haces así. Y lo pones acá. Y agarras sí. otro alfiler de gancho y lo pones acá. Perfecto. Y vas todo el día con esto encima. Todo el día quiero fotos. ¿Vos con quién vivís? <risa> Yo vivo en, sola porque, bueno, falleció mi marido hace un año y diez, un año y meses. Ahora vivo sola. Mi amor, querida. Bueno, bueno eh, entonces, mañana te lo compras y te lo dejas. Te lo dejas y vas caminando con esto, con esto, con esto. Te lo sacas para bañarte, obvio, porque si no se empapa y te lo volvés a poner. Y te lo dejas y te lo dejas y te lo dejas Acá bien apretado, mamá, ¿eh? Sí. Bien apretado acá. Ay, la encontraban muerta, tirada en el piso con el, con el mono que la, que, la, que, la, que la ahorcó. Salen crónica boluda y me esgrachan. Me dicen, sí, se lo recomiendo Silvia Freire. Te pido, por favor, cuando veas que está muy apretado, abrilo, mamita. ¿eh? Que, no te, que no te ahogue. Pero sentí la opresión, sentí la opresión, sentí la, sentí la, sentí la, sentí la. Bueno, te lo vas a dejar colocado. Y yo te voy a decir cuándo te lo tengo que sacar. Bueno, mañana no, ¿Cuándo? pero pasado me lo voy a comprar el viernes. Bueno, está bien, está bien, te lo compras el viernes. Eh, te mañana lo saco? Me, justo ¿no? me, me voy a vacunar. Pero um, yo me lo pongo y a la noche me lo saco para dormir perdón no es un horror lo que me estás haciendo sí, es así así me siento igual yo te entiendo porque a dónde vas porque es mi espalda la que me duele Ah, ah, ah insoportable no solo la espalda asfixiate sí y no solo ah. eh, la, el, el estómago también eh anudame sí, el sí. estómago bebé ¿eh? sí sí sí también sí, anudame tengo. el estómago porque te debe caer más de una vez la comida como piedra eh no, sí, más tengo. de una vez sí, sí. sí mi querido sí, por sí, eso pierdo. mismo por eso mismo es mi amor gracias mi amor sí, sí, sí, sí. Cosita, gracias bueno pero la verdad que me las pelotas, son muy vos también sos pesado como la madre de esta. Toma, ¿me lo sacás? Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, eh, mi vida. este Bueno, eh, mientras tanto vas a hacer las cartas diciéndole a tu mamá, te reprocho, te reprocho, tus miedos, me tenías podrida, me seguís pudiendo, todavía. Todavía te llevo encima, todavía me ahogas, todavía siento la carga, todavía, todavía, todavía. Ok. Y tu madre contestando, hija querida, por favor, perdóname, la verdad es que si yo hubiera podido ser diferente, ay, si yo hubiera podido ser valiente. Qué lindo. Si yo hubiera podido ser valiente. Vivi, hay una canción que habla de ser valiente. Ah, se fue, Vivi, qué lástima. Vivian andaba por acá y ahora no, se ve que tuvo, tuvo otra cosita. Bueno, ser valientes. Este, mirá. Hoy y le voy a recomendar también Espera. hoy le recomendaba quiero que suene en tu casa la canción vivir sin miedo de Roxana ¿de quién? de Roxana mejor de de vivir sin miedo sin miedo bueno pero hay una de calamaro Espera. una de calamaro que en realidad habla de una, de una pareja medio trampa por ahí no sé pero calamaro calamaro no no andrés calamaro javier calamaro calamaro javier eh, valientes valientes que na na na, na. Valientes, a ver, a ver, sin ser valientes, a ver. Okay. Esa también quiero que suene, pero tengo que escucharla, perdónenme, porque no quiero recomendarte algo inconveniente, ¿sabes? Porque como estás viviendo sola, bueno. No quiero, no quiero pifiarla, ¿viste? Espérame un segundo. A ver, caramelo. Eh, si tenés que ir para allá, si no especialmente, ni en pedo. ¿no? A ver, déjame que la voy a evaluar. La música sale. boom No, no, es porque sos viuda, pues, No, No, qué pasa. Bueno Dina, pero no es para vos <ríe> Muy linda para bailarla, todo muy lindo No, pero no es para vos, no es para vos porque no Porque estás, porque sos viuda y porque habla de, de alguna cosa que te puede despertar una memoria celular Y que si yo y no quiero que sufra ni un instante Bueno, esta no, pero la de eh, Rosana sí Mejor vivir sin miedo, sin miedo, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Ok? ¿La notaste? Sí, sí, sí. tiene sí, que sí. sonar y sonar y sonar y sonar en tu casa. Haces la carta del perdón con la mano no dominante, mamá no te voy a perdonar nunca. Con la mano dominante tu mamá dice, hija, perdóname si yo hubiera podido ser valiente. Bueno, usá la palabra ser valiente, porque después viene otro trabajo psicomágico, que se lo voy a decir a escondidas a Carolina. Porque nosotros trabajamos así, ¿viste? Claro. Eh, otro eh, trabajo, acá, espera un minuto. Y le mando el eh, segundo trabajo psicomágico que cierra el primero, ¿ok? Después de la. vos, eh, mono, mono o lo que sea, el mío es ideal, ¿lo viste, no? Jugate, sí. jugate conmigo. Bueno, si sí. te lo compras lindo también, después te queda adorno y queda precioso, o sea, claro, no, no pijotees. Bueno, te ahoga, te ahoga, te ahoga, le pones a la mamá, le pones acá, perdóname, perdóname, perdóname. Cuando hayas puesto, si yo hubiera sido valiente, entonces me avisas, y, a, y Carolina también sabe, en el grupo vamos al número dos, al trabajo de psicomagia número dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ahí, Ahí Carolina ya me dio el ok, o sea que listo, la tenés adentro, flaca. <risa> bueno, muchísimas gracias, me encantó. De nuevo se de ve que tenés como... Súper honesta tu trabajo de conexión, porque se, Ay, da, querida, sí, se, da, sí. se da, se da, repite. Y lo, lo bueno, y también te digo, estás linda. Ay, gracias, mi amor. Muchas gracias. Escuchame, ah, mi bien. vida. Eh, después por privado te voy a decir otra cosa. Escuchame una cosa. Este, me alegra mucho estar en tu vida. ¿eh? Qué bueno. Bueno, sí. a mí me alegra, sí. obvio, también. Sí, a mí me alegra estar en tu vida. Que el grupo esté en tu vida, y que yo especialmente esté en tu vida, este, me alegra, me alegra. Me, aleg sí. me alegra saber que, que puedo acompañarte en este momento de soledad. Claro. Eh, pandemia, pandemia viuda hace un año, boluda, te la encargo. ¿eh? Sí. Te la encargo. Sí, sí, además eh, yo te escuchaba mucho cuando vos hablas de los hombres en el sentido de la pareja y la mujer y todo, y habíamos logrado un compañerismo justo ahora. <risa> Digo justo ahora porque como que ya teníamos, viste, que a esta edad eh, mucho ya resuelto y bueno, y no, no, no pude bueno, disfrutar lo que venía, lo que... Lo de esta edad, que es como compañerismo, salir a pasear, y bueno, no sé si podíamos ser mucho, pero sin problemas. Sí, sí, estamos, sí. Sin problemas sí. de la vida cotidiana. Sí, sí, sin cobran. ningún tipo de problema, viendo aceitado personalidades, este, en lo económico tranquilos. Yo sé, de claro. que, de, de, sé, sé cuál es mi pésame. Este, sé, sí. sé en qué te acompaño el sentimiento. Sé perfectamente lo que te pasó. Este, sí. quiero que sepas, a esta altura me crees. Este, sí, sé perfectamente, sé perfectamente. Y me, me da eh, mucha por la tristeza que me provoca, me da mucha alegría entonces, eh, es este, eh, proporcional, eh, directamente proporcional. Eh. Eh, la tristeza que me provoca lo que te pasó, lo lamento como si fueras mi, mi mejor amiga. Y, y, me, y me alegra enormemente que estemos juntas, me alegra enormemente. Contá con eso, esa palabra que te, que te pareció cara y a, amorosa, que es la amistad, contá con mi amistad eh, eternamente, sabes Adriana? Qué hermoso, Silvia, me encanta, además la admiración que te tengo y el amor que te tengo, y bueno, que me digas eso para mí es maravilloso, O sea, te agradezco ah, bueno. muchísimo. Bueno, conta con sí. eso, ¿eh? Conta con eso, ah. mi querido. Bueno, y ¿sabes una cosa? Yo viajo al día en que ya no te retuerzas la ropa. <risa> Ay, sí, qué bueno eso. Sí. ¿Cómo será? No viajo. sé. Pero eh, me vi, bueno. no me vi en la imagen. Sí, claro. Sí. Viajo ese día en que ya no tengas que retorzarte la ropa. Vas a estar divina. Divina vas a estar. Vas a estar irreconocible, querida. Divina. Qué bueno. Eh, bueno. Eh, mira te voy a sugerir una eh, caminata con Silvia Freire, porque vamos a necesitar, no, no, to, no todos, eh, no es necesario para todos, no, se, no crean que se quedan afuera, ni que se lo pierdan, ni que no, no, no porque no todos necesitan, pero en este caso eh, me parece que vamos a necesitar un poder que yo te mire, que vos me mires. Este, vamos bueno. a necesitar un, un poco eso ¿eh? este, bueno. porque además la, quiero hacerte una transformación que tiene que ver con lo estético con el cuerpo entonces para esa transformación vamos a necesitar cosas más específicas eh, bueno voy a querer que voy a querer que hagamos caminata con Silvia Freire ¿sí? buenísimo y luego creo que, te, que tengo el día, me parece. ¿Vos eh, trabajás como? ¿Vos sos arquitecta? Sí, docente en este momento, porque bueno, obras están casi paradas, pero sí, eh, online todo. Okay, ok, online. ¿Y estás en tu casa habitualmente? O sea, si yo te digo sí. miércoles sí. a la mañana, caminata con Silvia Freire, está ok. Sí, está perfecto, porque en general la franja que tengo más ocupada es esta. Sí, miércoles a la mañana me queda perfecto. Ok, Marisol, miércoles a la mañana, miércoles próximo, caminata con Silvia Freire, Adriana de Villa Crespo, que la tengo acá en el Zoom. Miércoles a la mañana, lo agendan, por favor. ¿Eh? Este, vamos a ponerle 11 y cuarto. ¿Eh? Ella antes, porque tiene que meditar. Así que después, a yo 11 y cuarto, 11 y media la veo y ella antes. Ella 10 y media, 11 menos cuarto, 11 menos cuarto, sí. Bueno, bueno, bebé, qué lindo, che, qué lindo, qué lindo. Bueno, me encanta, buenísimo, bueno. me encantó. Sí, a mí también, te agradezco un montón. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, amiga. Es solo el comienzo, acordate de lo que te digo, es solo el comienzo. Qué lindo, bueno, me encanta, me encanta, muchas gracias. Eso, mi amor, gracias a vos. Bueno, ahí estamos, muy emotivo, muy lindo, le agradecemos a Paulina este momento, entonces, porque por ella eh, nos reunimos. Si eh, vemos acá, por ella digo, por ese coso, ese juego que nos pasó, ¿no? Eh, hola, buenas tardes, Jacqueline eh, ya, ya le di, muchas gracias, tengo que salir, Adriana se fue, eh, quiero una afirmación, ese era, quiero una afirmación, había dicho Adriana, ¿no? Adriana había cipiado, quiero una afirmación, la tuviste, con todo la tuviste, bebé. Es verdad, cada día más linda, ay qué cosa, esta gente tan subjetiva. Soy una persona exitosa, Alejandra, sí, eh, re. Eh, Jacqueline, gracias, gracias, la vida me ama y estoy a salvo, claro que sí, quiero una afirmación, Clau. Clau quiere una afirmación, y le damos. Dejo ir el temor, jódeme. ¡Ja, ja, Dejo ir el temor y fluyo con la vida. A ver, no, y fluyo con la vida. Dejo ir el temor y fluyo con la vida, es para Clau. Ahí está, muy bien. Eh, Paulina, qué genial. Erika, qué genialidad. Silvita, sos muy capa, gracias. Eh, Paulina, me despido, gracias a todas. Veo el final que queda grabado, besos, muy bien. Carolina, tener más información acerca del taller. Ok, hoy nuestro Egipto. Hola, buenas tardes, gente bella, gente bella, Cristina. Eh, gracias por la invitación, Gladys. Eh, Qué bueno todo, yo quiero una también. Mariana Amado, cómo no, espera que voy a poner otra vez. Mariana Amado, una afirmación para vos. Aquí vamos. Elijo ver el bien en toda situación. Elijo ver el bien en toda situación. Me encanta, me la quedo. Eh, elijo ver el bien en toda situación. Me la quedo porque me gusta mucho decir eh, detrás de todo está el bien. ¿Qué haces ahí escondido? Ay, mi amor, ¿qué haces ahí escondido? Ay, mi vida, te fuiste a dormir. Ay, mi amor, yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer que te hayas ido a dormir ahí, bebé. Mi vida, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Vos sos loco? Yo nunca nunca no me daba cuenta de eso. Ay, mi amor, qué cosita. Ahí va de nuevo. ¿Qué hijo de puta? ¿Se va a dormir ahí? Bueno, es la primera vez que tengo contado. Me preguntaba cómo era eh, domesticarlo, porque es la primera vez que tengo el pez acá. Siempre tuve peces ahí como de adorno. Pero esta vez me quise relacionar. Y, y me preguntaba cómo era domesticarlo y que tuviéramos una relación. Y, y bueno, y mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Yo nunca te vi así, claro, por ahí nunca te vi. Eh, que estás interesante, ¿no? Por ahí nunca te vi. Bueno,. Eh, me gusta decir, detrás está el bien. Me gusta mucho decir, detrás está el bien. Me encanta decir eso. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Perfecta, dice ella. Perfecto. Gaby, una para Gaby. Listo. Clau dice, justo, Dios, dice Clau. Perfecto. Una para Gaby, que dice... Yo soy, guarda el hilo cuando empieza con yo soy, yo soy mi propia fuente de bienestar. Yo soy mi propia fuente de bienestar. ¿Ok? Esa es para Gaby. Bueno, muy bien, vamos a ir eh, cerrando la reunión. <coughs> Recordando, a ver acá, perfecto, practicando. Yo quiero una. Ma, Mari quiere una. Afirmación. Ay, mi vida, pensé que le hablabas al bien y le hablabas al pez, dice Elsa. <risa> mi vida, que el bien se fue a dormir, le decía, y era el pez. Ay, mi amor, qué gracioso. Qué situación tan graciosa. Bueno, acá. Elijo ahí está, a ver cómo se ve, ahí, elijo, ¿qué? ver, no, jodeme, eso es para, mirá, me salió de nuevo, eh, qué loco, para Mari, <ríe> la puta que la parió, elijo ver el bien en, en cada situación, qué loco, volvió a salir, bueno, eh, ahí está, a ver, Gracias, nada de nada. Bueno, muy bien. Eh, mañana nos reunimos otra vez, no, no, sé, no sé qué hora decir cuatro y media, cinco, qué sé yo, después les va a informar eh, Marisol, nos volvemos a reunir, y lo que hacemos es invitar a, a la gente del grupo a sumarse a la clase de los jueves. Mañana otra vez es jueves, yo no te lo puedo creer. Bueno se suman a la clase de los jueves, y también unimos a la clase de los jueves a que se sumen al trabajo que estamos haciendo con la gente de este taller. Así que mañana nos amuchamos, ¿eh? si somos dos las que tenemos que ver el bien, yo también tengo que ver el bien, yo elijo ver el bien en toda situación, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Mañana nos vemos acá a la tarde, me gustó muchísimo estar con ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, seguimos en el grupo y seguimos trabajando. ¿eh?